Miembros de la Policía Nacional apresaron a Joan Manuel Concepción, mejor conocido como Tequito, por tener varias denuncias de robo en su contra. Al cuestionar al detenido, este dijo desconocer los cargos que existen en su contra y aseguró que está tranquilo. No, ellos pueden acusarme, lo que tenga la prueba. ¿Y por qué te acusan Yo ahora mismo nada más sé que ellos me puse una vaina de una ventana y una cuanta vaina y yo no sé de, de qué más me están acusando. ¿Tú no robaste? Claro que no. ¿Es que para el se presentaron algo creyente? ¿Entonces? No, que me tienen que buscar la prueba. La prueba. La tú... prueba. Yo no me sigo la prueba, tú. lo estás cometido algún hecho delictivo antes? Tú, yo antes era de la calle, yo no puedo decir que no. Pero mientras tanto yo no he hecho eso, lo que ellos me están poniendo. ¿A, ¿A qué te el dictamen? Yo a la que pintaría el mi papá ¿Eh? ¿De, pistas, eh? de acuerdo con la entidad del orden varias personas que han sido víctimas de robo se han querellado en su contra Joanny cordero ntn su noticiero regional